Levante su mano ahora en el Espíritu Santo, todos. fall in thy presence. Bring that man here quickly. That man over there. And that man there. Get him up here quickly. A ese hombre súbalo rápido. No other power. Ma rapa, Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido, bring him back, bring him back Bring that man back A este lugar Pick him up man Padre Omnipotente La Gracia y Amor Bienvenido Tired on his life Tired on our life Come on brother, come in. Espíritu Santo, signs and wonders, señales y maravillas. Hagan en pequeño mi ministerio. Estarán en tu ministerio. Tengo Guatemala. en Guatemala. Are you ready for signs and wonders? ¿Estás listo para señales y maravillas? Bienvenido, John John John John de la mano, John de, de la mano, bienvenido, Tómese de la mano, bienvenido, bienvenido, poder sobre usted en el nombre de Jesús, bienvenido, into voice stream. come on, levante su voz, vamos, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Malvado con la fiel profiel bejín mané. All these people here. Toda esta gente aquí. All of you. Todos ustedes. Get Vengan, come Suman, on. Rapidito. Vamos. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Corra, corra, corra. Padre omnipotente. La gracia y amor. La gracia y amor de gracia y amor bienvenido, bienvenido Bienvenido Bienvenido Fire Bienvenido Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Bienvenido A este lugar hey. Pick Jesucristo, bienvenido. Padre ah. Omni, potente, la gracia y amor. Malva Le, cola, Pedro fiel, requintemente la Pedro fiel, lift your voice, pray the Holy Ghost, come su voz y a orar en lengua, vamos, pueblo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Pai, Pai, Pai, Pai, bienvenido a este lugar, Jesucristo, him, him, her, her, her, him, her, her, him, get up here, come on, the whole front row. a este fila. lugar, Suba. Lift your voice, pray in the Holy Ghost. Come on, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray. Ore, ore, ore, ore, ore, ore, el Santo, ore, in the Spirit Hey, come, pick up your brother. I need him quickly. Over there, over there, over there, over there. Ah yeah, yeah, yeah. Over there, over there, over there. Spirit Santo, Spirit Santo, Spirit Santo. Pull him, pull him over there. Over there, quickly. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, lift your hands, lift your hands, lift your hands. Bienvenido a este lugar. En one bunch, en one bunch, en one bunch, get them all in one bunch. Estamos un grupo. Padre Omnipotente, la gracia y amor. Fire, fire. Oh, no, no, no, no. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Pick it up. Así dice el Señor a ti. Signs and wonders will begin Señales y maravillas comenzarán en tu ministerio comenzando, in 209. En 209. You're gonna hear a fresh voice from God. Una voz fresca de parte de Dios. Para fuego. Now, people, I'm telling you. Pueblo, le digo. Lift your hands and pray in the Holy Ghost. Levante sus manos, ore en el Espíritu Santo. All in Thy presence. Come here, I'll three up you right there. There's power divine, my God, man. Fire on you! No other power. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Fire on you, man. The pastors. Los pastores. The pastors, the pastors that are in just this area right here. There are esta área de aquí solamente. There's a lot of pastors I know that. Yo sé que hay muchos pastores. The fire of God belongs to you. El fuego de Dios le pertenece a usted. Spiritus Santo, John hands right here, quick, come on. Tómese de mano aquí, rápido. Spiritus Santo. Bienvenido. Now listen, listen, listen, listen. When you say fire in Spanish. Cuando usted fuego en español. It's coming on you. Are you ready? Va a caer sobre usted. ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo? When I say three. Cuando yo diga tres. You say fire. Usted grita fuego. It's coming on you. Viene sobre usted. One. Uno. Two, two, three. Tres. Fire. Fuego. Fire. Fuego. Fuego. Are you ready over there? ¿Están allá? Are you ready over there? Are you ready over there? Are you John Hayes, quickly. Tome a John Hayes, quickly. De la mano, When I say free, Cuando yo diga tres. you say fire. Usted dice fuego. It's coming on you. Va a caer sobre usted. Are you ready? ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo? Are you ready? Are you ready? One, Uno, two, two, three, three. Fire! ¡Fuego! Are you ready right here? Están listo aquí en medio. Are you ready right here, like I said? Están listo aquí, dije. Join hands, Join, Join hands quickly. Tómese de la mano rapidito. Join hands quickly. Tómese de la mano rapidito. Sidney, honey, get out of the way, quick. Sidney, muévase, por favor. Get out of the way, I said, quickly. Rapidito. When I say three. Cuando yo diga tres. Lift, lift your hands to heaven, quick. Levante su mano a los cielos. When I say, three, you say five, it's coming to on When three, you fuego and it's over. One, uno, two, three, three. Fuego! That's power, brother. That's power. That's power. That's power. That's power. That's That's power. Those in the aisles. That fell under the power of God. Those that fell under the power of God in the aisle. Get them up here quick. Get up here Get quick. Come on. Those in the aisles. Get over here quick. Pastors. pastors, pastors, pastors. Those on the lower level. If you want the power of God, si Get over here and get it. God, if you want the Espíritu Santo! God, a este lugar! Pick him up. Jesucristo. That's gloria of God on this kid here. Bienvenido. Dios está sobre este muchacho. A este lugar. Fire. Padre Omni. Potente. La gracia y amor. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a este lugar. And the glory of God is on this man here. Get him up. La gloria de Dios está sobre yes este hombre aquí, mátelo. Bienvenido a este lugar. Right here, right here guys, right here. Aquí, muchachos. Aquí. On me. My God. You see the fire on him? El fuego de Dios sobre él? Ah, ah, ah, ah. Este lugar. Are you ready? Está listo? I said, Are you ready? Sí, está listo? I said, Are you ready? Está listo? John, hands. Tómese, tómese, tómese de la mano. Tómese de la mano. Tómese de la mano. You're going to take this fire back with you. Ustedes se vayan a llevar este poder de Dios con usted. This fire is going back with you. Este fuego regresa con usted. When I say free, you say fire. It's going back with you to your ministry and church. One, two, three, three. Take place in Señales y maravillas ocurrirán en su vida. Signs and wonders shall take place in your lives, O Lord. Señales y maravillas ocurrirán en tu vida, en el Señor. What your eyes will see. Lo que tus ojos verán. This generation has not seen yet. Esta generación aún no ha visto. Power on ti. What your eyes will see. Lo que tus ojos no han visto. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. What your eyes will see. Lo que tus ojos verán. Pray in the spirit, both of you. What your eyes will see, young man. Lo que tus ojos verán, joven. Our eyes have not seen yet. Nuestros ojos aún no han visto. Fuego sobre ti. Bring them both here. Come on. Train a los dos. Lift your hands. Pray in the Holy Ghost. Come on. Levante su mano ahora en el Espíritu Santo. Vamos. Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Jesucristo. Bienvenido a este lugar. What God, you tell them what God will do with them. Lo que Dios hará con ellos. What God will do with them. Lo que Dios hará con ellos will be greater. Será mayor what, than what we've seen. Que lo que nosotros hemos visto. Much greater. Mayor. Much greater. Mucho mayor. Much greater. Mucho mayor. Fuego sobre los dos. Come on. No, no, power. no, no, no, no, no, no, no, no, People, are telling you, there's such glory here. Their bodies are being electrocuted by the Holy Ghost. Lift your Santo. voice and lift your hands and call upon Jesus. Levante su a Santo. Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Oh. You see, there's such glory tonight here. Ve hay tal gloria aquí. It's like mighty electricity flowing through this place. Es como electricidad poderosa fluyendo en este lugar. No tengo que ponerle manos. usted solo tiene que levantar su mano y llame a Jesús. Digo, clame a Jesús. God here Jesus Spirito Santo Bienvenido your hands and praise him. I gotta have my W here. Come on, Cesar, come on, get him. Spirit Santo. Bienvenido. A este lugar. I need my interpreter, get him up here I cannot, I, I, I'm like a drunk man here Can you interpret for me, brother? put a drunk, you can for me I feel like I'm dripping. Siento como que estoy The honor of God here. La de Dios aquí. Now you lift your hands to heaven. sus manos al cielo. And ask Him for anything you want. Y pídanle lo que quieran. Greater. Mayor. Greater. Mayor. Much greater, says the Lord, than this. Mucho mayor, dice el Señor, que esto. Shall come to pass in the last days. Much greater. Mucho más. For in thy presence Too strong here Pastor Pastor the power of God is so awesome El poder de Dios es tan maravilloso My body can't handle anymore, brother. Mi cuerpo no puede más, brother. My body cannot handle anymore. Mi cuerpo no puede más. A pastor, bless your people. Pastor bendice a su pueblo. Levanten su mano. Lift up your hands. Señor, muchas gracias. Lord, thank you so much. yes. Gracias, Señor. Thank you, Lord, por todo lo que has hecho. You've done. Te bendecimos. We bless. Te damos gracias. Amén.